8 de la mañana con 9 minutos 8 con 9, buenos días buenos días a todos en el, después de la Santa Misa aquí estamos para hablar ahora de la salud del cuerpo y del espíritu también acaban de hacer la, la misa aquí en Radio Capital en vivo aquí en aquí en, en, en el set me quedo impresionado muy bien soy el doctor Rubio, un abrazo a todos ustedes. Hoy comenzamos un nuevo horario, hoy vamos a estar los domingos de 8 a 10 de la mañana, un horario mucho más cómodo para usted. Un abrazo a la gente que está llegando a Lima, hay gente que está saliendo de Lima, hay gente que está en las playas, gente que está en los taxis, hay gente que está en sus oficinas o en sus casas, lama de casa. Para eso estamos aquí, para hablar sobre la salud desde un punto de vista distinto. Capital. Vamos a mirar la salud de arriba, de abajo, de los costados, desde el punto de vista de la medicina científica, de la ciencia que nos acompaña desde hace casi 200 años, pero también desde un punto de vista cómo lo veíamos la, la salud hace 5.000 años, cómo lo veíamos hace 3.000 años, cómo ven todavía nuestras comunidades nativas, cómo ven la, la, la medicina oriental. Todo, hacemos un enfoque total de la medicina aquí. Muy bien. Hoy vamos a recibir nada menos que a nuestro gran y delecto amigo al, al exministro de salud Abel Salinas pero además de exministro es su, eh, uno de los mejores pediatras del Perú por eso está aquí con nosotros porque vamos a hablar del recién nacido todas las dudas que tenemos alrededor del recién nacido muy bien, viene el embarazo, estamos esperando el bebé pero hay una incógnita y si sale mal y si sale deforme y si trae una enfermedad si el corazón no ha terminado de, de cerrarse, si el, si el esófago no se, ha, no se ha concluido, si hay algo que la naturaleza no haya concluido en nuestro bebé, creo que ese es una de, uno de los cuestionamientos que papás y mamás, sobre todo los más jóvenes, tienen hasta el momento que ven al niño, el momento que nace el niño y esperan que llore, y que llore fuerte, y que el color sea rosadito, que no se quede azul. Y hay preguntas, por ejemplo, como... ¿Serán normales los granitos que traen el rostro, la grasita que traen el rostro, cuando nace? ¿Por qué tiene la cabeza deformada? ¿Cuándo le, cuando le movemos el cordón umbilical? ¿Cuándo se va a caer el cordón? ¿Qué cosas es esas zonas blandas que traen la cabecita, que no queremos, a las justas lo tocamos, es una gelatina allí? ¿Por qué las manos y los pies de nuestros recién nacidos están azules, estas y muchas más, y las que usted nos plantee? Nada menos que lo vas a contestar El gran pediatra del Perú El doctor Abel Salinas Y ex ministro de salud Y además nuestro gran amigo de la casa Bienvenido doctor Salinas eh, Doctor Rubio, un placer estar acá Como siempre eh, esta mañana y en este horario Y es cierto Durante los nueve meses que dura aproximadamente el embarazo Los papás tienen todas las expectativas Hay y sentimientos cuales, encontrados ahí, ¿no? Alegres así. y después pensando Y de ansiedad también Porque por más que es cierto que la medicina puede hacer una cantidad de estudios prenatales antes que nazcan los bebés, para saber cómo vienen y detectar algunas cosas. Ajá, ajá, ajá. Es cierto que todavía la incertidumbre existe hasta que el momento de verlo. Que claro. lo hace solamente el ser humano, Así porque es. no hay ningún león que piense, sí. ¿y si mi hijito viene mal? Así es. No hay ningún pavo que piense, ¿y si mis pavitos vienen con, con, con, con pico, eh, pico abierto? Así es. Y los... Pico leporino. Así es. De manera que, que los papás tienen esa... Y yo quisiera contarles un poco, además, los primeros momentos, que, que son muy interesantes y vale la pena que... Cuando un bebé nace, para empezar, siempre es mejor intentar un nacimiento por un parto vaginal que por una cesárea, pensando en la salud del bebé. De hecho... Eh, siempre y cuando no haya... estemos en un sitio adecuado que lo atiendan. Así es. Porque por hacer el parto vaginal tenemos muchos niños con, con, con parálisis cerebral, con problemas que fueron mal atendidos, sí, inoportunamente realidad, atendidos, se demoraron mucho, no respiró en el momento. Yo tengo mis dudas ahí. Así es. Sin embargo, cuando este con este trabajo de parto es bien controlado, eso. Es. Entonces yo creo que está con todas las garantías y toda la seguridad y el bebé puede nacer inclusive más vigoroso que en la en la cesárea. De hecho, yo, yo haría una pregunta curiosa ahí. ¿Los pediatras, sus hijos de los pediatras nacen por parto vaginal? <risa> ¿Cuántos yo, son? Y yo extendería la pregunta. Es cierto, eh, curiosamente eh, muchos del personal de salud, el recurso humano en salud, médicos, eh, médicas, enfermeras, eh, obstetrices, uh -huh. etcétera, muchas veces recurren a las cesáreas. Uh -huh. eh, tal vez por ser un tema que en los últimos tiempos se incrementa, aunque no ha resultado en mayor eh, eh, beneficios para el bebé después de cierto número de cesáreas es decir, si nosotros hacemos hasta un 15 o 20% de cesáreas en general uh -huh. la mortalidad de los recién nacidos disminuye, eso en el mundo uh -huh. cuando estamos por arriba de 25% la mortalidad sigue igual ¿Cuál es la mortalidad infantil hoy? por cada mil nacidos niños en el Perú, ¿cuántos se nos mueren? que no deberían morir así es, nosotros tenemos de la mortalidad infantil en los menores de 5 de años, por mil nacidos vivos tenemos entre 15 y 16 niños uh -huh. que fallecen. Uh -huh. Pero un, más de dos tercios de ese grupo, que son entre 10 y 11 recién nacidos menores, eh, por mil nacidos vivos son los que fallecen. Es decir, ese componente de la mortalidad neonatal uh -huh. todavía en el Perú es alto. Es alto. Es alto. Si lo comparamos Cuba, con países Cuba, al... exacto Cuba creo que tiene 3 o 4 por es. mil. Que Igual que muere. Chile también. Igual que Chile. ¿Por qué Cuba y Chile está mejor que nosotros? Claro, yo creo que hay muchas cosas que tienen que ver, no solamente con el momento del nacimiento... Y son sino... dos modelos económicos totalmente ah, distintos. Opuestos, ¿eh? en todo caso, ¿verdad? Ahora, el de, el de Cuba como modelo de salud, de control del Estado, y que te tiene vigilado tu salud, de cada, cada habitante, a mí no. me parece excepcional. Lo cual demuestra que el tema preventivo, el tema promocional que hace muy bien eh, el gobierno de Cuba, ya para enfermedades más complicadas puede haber algunas diferencias, pero para el 80-85% de lo que tenemos, esos, ese primer nivel de atención, no esos grandes hospitales, sino los hospitales más pequeños, los establecimientos más, de salud más pequeños, pero obviamente equipados, ...son los que resuelven el problema y los que mejoran los indicadores claro. de calidad. Ellos han resuelto porque tienen el barrio organizado, la vacuna, el control del niñito... ...y la vecina informa que no ha ido a hacerse sí. el control del niño. Como tienen poco dinero, lo que mejor han hecho es tratar de no enfermarse. Así es. Entonces, ¿qué mejor medicina preventiva y, y, que esa no? Y que sin lugar a dudas eso es lo más costo efectivo. Nosotros aquí rentable. despifarramos mucho dinero. Claro Mucho es, dinero gastamos esperamos, en salud y gastamos, esperamos, qué que bueno, que que estuviera bien. esperamos que nuestros pobladores se enfermen, en uh -huh. lugar de evitar que se enfermen. Muy bien, vamos de nuevo a nuestro tema, doctor. Perdóname <risas> que me salió un poquito, pero es necesario darle un toque. Entonces, en las dudas del papá y la mamá, cuando nace el niño, y esta que hemos puesto, sobre todo los papás jóvenes, ¿no? ¿Por qué sale azul Así es. ¿Por qué un niño. mejor vamos, hablando de la normalidad, cuando un niño, hablemos de un niño sano. Si el niño llega a los nueve meses, bien controladito, todo, al nacer por parto vaginal, ¿debe llorar en qué en, en qué tiempo debe llorar el niño? Generalmente en el primer minuto llora. En el primer minuto, Así tiene es. que arrancar el primer llanto. Así es, Ajá. y de el ginecólogo quien lo atiende rápidamente se da cuenta del tono del niño, tiene que estar vigoroso le llamamos. Los músculos vigorosos, ver, moviendo sí, los bracitos moviendo, y, la... Ajá. y enseguida empieza a llorar. Y es cierto que al principio está un poquito moradito, eh, y eso ocurre porque la circula... El, acuérdense que los pulmones del bebé, cuando están dentro del vientre de la mamá... Todavía no tienen aire. No tienen aire. Ajá. Están yendo del líquido, solo vibran, él recibe oxígeno a través de la, sang de la placenta, nada más. Y después cuando nace y empieza a respirar, uh -huh. empieza ese llanto enérgico, el primero... De desesperación, porque... ...ha estado ya cianótico ahí... Así ...por lo menos... Es. ¿Cuánto tiempo demora el tránsito? ¿Es el último tránsito? ¿Estará un minuto sin, ah, es, sin oxígeno el niño? Es que es más o por menos... menos, cuando, ¿no? Ahí viene la diferencia. En el trabajo de parto vaginal... <coughs> ...el niño va descendiendo... ...se va exprimiendo por el canal del parto... Ajá. ...va saliendo todos los líquidos que tiene en el pulmón... ...y cuando saca la cabecita... ...entonces hace su primer esfuerzo respiratorio... Y el, los alveolos se llenan de aire, ahora sí, uh -huh, de uh -huh. oxígeno, cosa que no tenían cuando, cuando estaba, estaba dentro. En. en el tema de la cesárea es mucho más rápido, a veces no le da tiempo, y por lo tanto puede demorarse algunos segundos más uh -huh. en ese primer llanto. Pero eh, para eso está uno ahí. Eso debe ocurrir en, en, el primer, en el primer minuto. Es más, nosotros siempre esperamos, una vez que nace el bebé, y si nace vigoroso, lo ponemos encima del vientre de la mamá, ¿No pinzamos el cordón umbilical o Eso es medicina bueno, ¿no? preventiva? ¿Cuántos minutos debe estar? ¿Qué? Dejémoslo ahí con Exacto. esa curiosidad. ¿Cuántos minutos esperamos con el bebé sobre la mamá y todavía no cortamos el cordón? Esta pregunta se la voy a contestar luego con el doctor Abel Salinas. Son 8 y 19, vamos a un corte brevísimo. Estamos aquí en Buena Salud, soy el doctor Rubio. Ya sabe usted que estamos en compañía hasta las 10 de la mañana Y vamos a hablar de tres temas muy importantes aquí Volvemos 8 de la mañana con 22 minutos, 8 con 22 Soy el doctor Rubio, estoy de vuelta aquí Estamos en Buena Salud, Capital, la radio de Lima Me están pidiendo los teléfonos, claro ...212-5353... ...por favor pongan el teléfono en la pantalla... ...212-5353... ...para poder conversar con el pediatra Abel Salinas... ...quien también fue exministro de salud de nuestro país... ...y estamos hablando sobre las dudas que tenemos los padres... ...cuando nace nuestro niño... ...y muchas de esas dudas lamentablemente... ...aparecen en ese momento... ...hay niños que nacen cianóticos... Hay niños que nacen sin movimiento, hay niños que nacen muertos, hay niños que nacen con fallas orgánicas, hay niños que no se les ha concluido el finalizar la construcción, la estructura de un órgano. Entonces no es cierto que no haya estas dudas. Como al resto le pasa, nosotros los seres humanos también tenemos miedo de que no suceda eso. Estamos hablando con el doctor, estamos hablando... Eh, Habíamos quedado, doctor, en esa pregunta. ¿Cuántos minutos debe demorar antes de cortar el.? Ya, sale el niño, colocan el niño en la barriga de la mamá, todavía la placenta no sale, la placenta sigue mandando sangre. Es correcto. Va dando vuelta la sangre. Cuidado, que la sangre de la placenta, la sangre de la madre, nunca se junta con la sangre del niño. Al Se ve, se mira nada más a través de una lunita, a través de una membrana. Para intercambiar oxígeno y otras cosas, ¿no? Así es. ¿Cuántos minutos hay que esperar? De debemos tener el bebé en el vientre de la mamá, sin pinzar, sin uh -huh. cortar el cordón umbilical, por lo menos eh, uno o dos minutos o hasta que deje de pulsar. Hasta que deje de pulsar el cordón. Así es. Entonces. Ah, qué interesante. Es, es un dato fisiológico. Si queremos ¿Qué verlo, ganamos con eso, doctor? Interesantísimo, porque hay una microtransfusión de sangre, uh -huh. sigue pasando algunos centímetros de sangre de la placenta claro. al bebé, pero que contienen hierro y que van a aumentar las reservas de hierro del bebé y van a prevenir anemia. A ver, dígame, en ese bebé. doctor, en el cordón, cuando vemos el cordón, las venas y las arterias en el cordón, esa sangre que vemos en las arterias del cordón, ¿son sangre del niño o son sangre de la madre? Son sangre de la placenta sí. que ya es del bebé y que la puede... Pero es sangre del bebé. Así es. Entonces deberíamos hacer un, un, un, un... escurrir o hacer una presión del cordón hacia el bebé de Lo, esa sangre. Claro. Si para nos, que no pierda esos centímetros cúbicos de sangre. Claro. El tema es que cuando la exprimimos, si, la, si Ahí, la apretamos y la, la exprimimos... ...ocurre algo que se llama hemólisis, es decir, se destruye. Podríamos ma matar... Podríamos destruir... ...glóbulos. Y eso hace que los niños se puedan amarillos. amarillos. Entonces, pero si sí dejamos que el propio latido que tiene... Que el latido solito. Solito sigue acabándose. impulsando, así es. O sea, el latido está hacia el niño. Hacia el niño. Entonces dejar que esa... Así Oiga, es. todo es rítmico en el universo, ¿no? Así es. Las olas, el latido... Los movimientos del intestino. Nuestra vida es ritmo. Así es. Es ritmo. Y no hay que luchar contra eso. No, no, no se opongan y no al ritmo. No hay que estar apurados. Y yo creo que un buen mensaje de esta mañana para todas las mamás que van a tener un bebé próximamente, pídanle a su médico, uh -huh. a, a la persona que le atiende el parto, Capital. que no pinse el cordón umbilical, sino hasta que deje de latir. De latir. Ya ese es un, un, tip, un consejo. Mamá jovencita, la mamá nueva, mi niño que. El cordón siga latiendo hasta que deje de latir su cordoncito y recién se pinza. Y recién se Que se va más o menos entre uno, minuto y medio, ¿no? Así es. ¿Eso no, es no. bueno para qué? Para que la sangre que es del bebé, está en el cordón, vuelva a meterse al cuerpito del bebé. Así es. ¿sí? Porque basta que sea una copita de sangre para un bebé, es Así muchísimo. Es... Eso 5 centímetros de sangre. Es bastante. Es un montón de sangre. ¿Cuánto, ¿Cuánta sangre tendrá? Los seres humanos tenemos seis litros casi de sangre, ¿no? Los adultos. Ajá. Nos litros nosotros calculamos... De ¿Un bebé cuánto tendrá? Do, un cuarto de litro, un niño un de cuartito, tres. Un ¿sí? cuartito, una gaseosa. Tiene Así. una botella de Coca-Cola. <risa> La sangre de un bebito es poquito menos que una botella de Coca-Cola. Así es. Así ah, es. Que, por eso es que una copita es bastante. Es bastante. Ah, y contiene... Mucho, muchas reservas de hierro. Y qué buen dato me da usted, no presionarlo tanto al cordón, que que, que porque rompe usted glóbulos Mucho, y glóbulos el niño comienza a hacerse amarillo. Podría hacerse amarillo más, más fácilmente. Muy bien, esa es una curiosidad que el, los papás tenemos cuando nace el niño. A ver, ¿por qué nace el niño con la cabeza deformada? Lo que pasa es que cuando el niño está eh, en, atravesando la pelvis de la es, mamá... Está pasando huesos. Así es. A mí me gustan las cesáreas porque la cabeza sale bonita. Sale Porque redondida. no ha sufrido, usted se imagina, uh -huh. querido amigo, querida amiga, que su cabeza pase por un tubo de huesos tan duro, se va a deformar. ¿Y por qué se deforma la cabeza? Porque las suturas, estas partecitas del, del cráneo, no están todavía pegadas, ¿no? Así se es. pueden mover como bisagras. Así es, los huesitos del cráneo del bebé... Están sueltos. Están sueltos, precisamente permiten... Que Son se... láminas, ¿no? Son Así es, láminas láminitas que permiten que se amolden claro. al canal del parto y puedan nacer fácilmente. Eh, y eso, por cierto, cuando la cabeza sale a veces un poquito como un tubo, más larga, ¿sabe? Sale como parece un, tubo. un egipcio. Parece un egipcio, exacto. Pero eso dura solamente algunas semanas y después se acomoda. Así que, ¿por qué precisamente... ¿No es hay que haya edema ahí? ¿No hay hematoma? ¿No hay nada? ¿o a, sí hay? En ocasiones puede haber. Puede cuando haber un, es un hematoma. un trabajo de parto... Traumático, un bebé muy grande. ¿Esos trabajos de parto muy largos salen los niños así? Pues. Con ser? esa deformidad. Ahora, y de el eso? tema es que cuando ese sangradito es por, por fuera, es decir, es del cuero cabelludo, uh -huh. eso también es cierto, hacen un hematoma, hacen un cefalematoma, sí. o el cuero se acomoda en un caput, así se llama, uh -huh. pero eso dura solamente algunos días. ...o unas pocas semanas y desaparece. Muy bien, 8 con 28 minutos, ya está el público tratando de conversar con usted, doctor Salinas... ...vamos a recibir la primera llamada. Somos Buena Salud aquí en Radio Capital. Buenos días, hola. Bueno, Buenos días. Señora, ¿Cómo? buenos días, ¿cuál es su nombre? María Elena. María Elena, ¿de dónde me llama? De Miraflores. Muy bien. ¿Cuál es su pregunta o su comentario para el doctor Salinas? No, mi pregunta es una inquietud que tengo. Yo he tenido un nieto el día 2 de enero. Y, eh, tuvo neumonía por aspiración. Estuvo tratando de, aparentemente, de hacer un parto normal. Y lo abrieron, me parece que ha pasado el tiempo de gestación. Y ha tenido una neumonía por aspiración de líquido amiótico con meconio, creo que sí. Ajá, ajá. Eh, y yo quisiera saber, él debe, le están dando de alta aparentemente mañana... ¿Cuántos pero días ha estado este de hospitalizado? Desde, desde el 2. 10, casi, casi 15 días. Casi 15 días, ¿no? ¿no? 15 días, uh -huh. Ha estado con una neumonía fuerte, ¿no? A ver, Entonces, ¿cu saber... cuénteme, señora. Primero, ¿sí? su, su, ¿su hijita o su nuera eh, es primeriza? Primeriza. Primeriza, muy bien, muy bien. El, ¿El parto fue vaginal? No, estuvo tratando, yo creo que hubo un error ahí. Lo que pasa es que yo estoy en Lima y él está lejos, ¿no? Ya, ya. Eh, está en otro país, pero... Este, estuvo haciendo trabajos como que quería el bebé salir, pero o se demoraba. Y, y después, idea, exacto. No sé, cuidado, no sé. cuidado, que en los países desarrollados, en Europa, yo tenía así, comienza el trabajo de parto y una vez que ya no puede, pasan a la cesárea. Sí, claro, pero para mí, a, a, a, o sea, se esperaba que el bebé naciera más a mediados de diciembre y finalmente y, lo han abierto recién en dos, con, aparentemente con Junte médicos ya porque y, no salían ¿no? El bebé ya creo que se pasó un poco el tiempo porque incluso me dicen que tiene bastante pelo, uñas, nada. O sea, parece que el bebé se pasó como 15 días. Uh -huh. Esa es la impresión que yo tengo por lo que sé de lo que conozco a la distancia, ¿no? Y eso es... Y el, el... tuvo neumonía por aspiración, pues el bebé no podía respirar, ha estado con uh -huh. tratamiento. Ahora le dan de alta el lunes y yo lo eh, dicen que, va, que está bien en todo, lo han revisado todo, neurológico, todo. Pero quiero saber qué opinión, eh, gran doctor. Yo nunca Muy había bien. sabido estas cosas. Yo tenía a mis hijos de parto normal y la verdad uh -huh. es que me he preocupado tremendamente. ¿no? Muy bien. Gracias. Uh -huh. tal, Gracias. Ya. Tal vez si podemos preguntarle a Marilena sí. solamente cuánto pesó su bebé. ¿Usted sabe el, el peso 3, del bebé? 45 sí. ¿3 kilos? 45. 3 ¿Tres Tres kilos 45. 45 bueno. Ya. ¿Qué uh -huh. otro dato tiene? ¿Sabe usted el Apgar? Luego vamos a ver qué cosa es el Apgar. ¿Le comentó alguna palabrita Apgar? ¿Cuánto fue el Apgar? No, no, lo que pasa es que... Luego vamos a hablar de eso. todo es en ruso. Sí, no sé, eh, en Rusia. Muy bien, muy bien. No entendemos ruso, pero sí entendemos no. de salud. Vamos a un corte brevísimo. Gracias, gracias, señora María Elena. Eh, vamos a comentarles, esos son casos frecuentes, no solamente vistos en Rusia, aquí también. 8.31, voy a un corte brevísimo, vamos a una pausa mismo porque es importante para usted. Soy el doctor Rubio, aquí en Buena Salud, en Radio Capital. Estoy con el pediatra eh, Abel Salinas. Quién fue ex ministro de salud, tocaremos algunas cositas de esas al final, este, ex ministro. <coughs> Volvemos. Un gusto. 8 con 34, buenos días, buenos días a quienes recién están conectándose con Radio Capital. Ya sabe usted, estamos en las plataformas de televisión, de audio, por internet, nos están siguiendo en el extranjero. Muy bien, luego vamos a, vamos a recibir esa llamada y luego comentamos ese caso de Rusia ocho con treinta buenos días cómo está buenos días este tenía una una una consulta Mira, adelante tengo señora un niño, tengo un niño de 5 años que últimamente ha, ha tenido algunos algunos síntomas eh, lo he llevado al, al neumólogo y me dice que él está en un camino de marcha atópica algo así y me estaba preguntando una serie de de, de bueno de, de con otras acciones que desde bebito que se le dio desde el niño, y bueno, que yo quería saber si esto es producto, es algo genético, es algo que de repente se hizo mal de, de los cuidados que son de los primeros meses de vida. El niño me dice que tiene, la, la, la me que tiene cinco, cinco años, escuché que tiene 5 años, un niño capital. Sí, cinco años, 5 años. Ahorita él está con, eh, no puede respirar, <risa> le da ataques tipo as, asmáticos, sobre todo en las noches. Eh, también pasó por por la parte de, de los extremas en la piel, tenía mucha urticaria en los brazos, eh, eh, detrás de las rodillas. Eh, a ver, cuénteme, entonces... ¿cuál es su nombre, señora? ¿Cuál es su nombre? Mónica. Mónica, cuénteme primero, ¿su niño nació a los nueve meses, tuvo todos los cuidados, nació por parto vaginal o nació cesárea? Nació a los 38, 38 semanas. 38 semanas. nació por cesárea o nació por parto vaginal? Cesárea. Por cesárea, muy bien. ¿Y por qué le hicieron la cesárea? Porque me dijeron que tenía doble circular de cordón y okay. que el bebé estaba ya, este, que le asfixiaba. Estaba asfixiándose, muy bien. Cuando nació ese niño, ¿es su primer bebé? Mi primer hijo. Muy bien. Cuando nació ese niño, ¿usted le llamó la atención algo? Eh, sí me llamó la atención que cuando él nació no lloró al instante. No lloró al instante, Lloró muy después bien. de unos segundos. Este, el niño sí, debe llorar doctora. dentro del minuto. Si sí, es no, segundos no hay problema. Se espera no. hasta un minuto. Un minuto. Si sí, el llanto no, está no, dentro no, del primer más, minuto, tiene un puntaje. Se demoró más. Sí, se demoró más y me pareció raro. Usted se acuerda. hay un Defínenos, doctor Salinas, lo que significa APGAR. A -P -G -A -R, A-P-G-A-R. APGAR. A-P-G-A-R. ¿Usted se acuerda cuánto fue el APGAR? Sí, 9 de 10. 9 de 10. Muy bien. Es un buen apgar, ¿no? ¿Qué sí. cosa es el apgar? El apgar es la evaluación inicial. ¿Qué mide? Que mide el tono. A ver, si el niño nace, si el niño nace y llora dentro del primer momento, ¿cuántos puntos es eso? Evalu puede tener nueve o diez puntos. Ajá. Generalmente llega a nueve. Nueve. ¿Por qué? Porque evaluamos el tono muscular. Ajá, lo que, que, que los músculos. el niño es. se mueve las piernitas, ya eso tienes un puntaje. Evaluamos la respuesta que tiene si se mueve o no al estímulo. Ajá. Evaluamos la ¿Le frecuencia. dan un pellizquito o qué? No, nosotros le podemos hacer un... Oh, en, el, en, el, en la plantita del pie. En la planta del pie. Ajá. Y, ¿Y el niño muere? recoge. Así Reflejos. Reflejos. No, evaluamos eh, la frecuencia cardíaca. Ajá. Si está eh, por arriba de 100 o menos de 100 latidos Ajá. por minuto. Ajá. ¿Cuánto es normal una frecuencia cardíaca a un niño? Por arriba de 100. Más de 100. Más okay. de 100. Okay. Ajá. Evaluamos el color. El color del niño. Eh, si está... ...rosado, uh -huh. si está cianótico, o sea, morado... Uh -huh. ...o si está, por el contrario, pálido también. Ajá, hay tres colores. Así es. Rosado, cianótico o pálido. Medio azulado o pálido. Así uh -huh. es. Eh, y también evaluamos si respira o no respira. Uh -huh. Si respira solito. Así uh -huh. es. Y cada una de esas cosas le damos 0 uno o dos puntos. Uh -huh. Generalmente, un bebé tiene 9 rara vez tiene 10 ¿Por qué? Porque justamente lo que comentaban claro. al principio, creo, en las preguntas los bebés pueden tener las uñitas moraditas uh -huh. todavía por varios minutos. Uh -huh. Y este Apgar se suele evaluar al minuto y a los cinco minutos como rutina. Uh -huh. Entonces todavía al minuto puede tener nueve, yeah. después de los cinco minutos o a veces más, pero recién llega sí, a diez. Ah. ¡Capital! Pero eso, eso está dentro de lo normal. O sea, lo por que arriba es que de ocho es absolutamente normal. Lo que normal. ustedes tratan de ver es de que... Llore al nacer dentro del minuto Así es Esté arrosadito dentro del minuto Así es Esté con tono muscular bueno moviéndose dentro del minuto Así es. Y responda a los estímulos Así Perfecto. Es. Ahí sería un 9 Así Este es. niño de la señora, Mónica, tuvo 9 Así que estuvo o sea, muy bien O sea, dentro del nacimiento, señora, mm. estuvo muy bien ¿Y a partir de cuándo comienza ese problema del asma, ese problema respiratorio, señora Mónica? Eh, las, la, las urticarias en la piel comenzaron... Ah, desde urticarias que en la piel. Tenía dos, dos años. Uh -huh. Después de eso pasó con mucho escosor en los ojos. Yeah. Mucho le, le, le, le, le picaban los ojos. Y ahora en las noches le falta el aire, como uh -huh. que hasta, se le cierra el pecho y no puede respirar. Ahora, doctor, yo quisiera saber si... Eh, uno de los factores es los cuidados que se le da al niño recién nacido, porque yo me cuento que a mí me dio una depresión postparto al cual no pude amamantar a mi niño. Otra cosa también que a su niño no, rec hablar, no recibió leche materna. En un, habrá recibido en un 30% leche materna. Me decía un pediatra, doctor, un neonatólogo, lo, hay niños en el terremoto de en el terremoto de México. Los encontraron después de cinco días a los niños recién nacidos... ...porque los hospitales se cayeron... ya o sea, habían niños recién nacidos atrapados... ...después de cinco días y vivos. Así es. O sea, eso de que te apures... ...que ya nació y hay que darle la leche en dos horas... ...nada, tranquilos, ¿verdad? Me decía un neonatólogo... ...procura esperar que tenga leche la mamá... ...pero ya está llorando porque tiene hambre... ...no, no, no pasa nada. Capital. Porque mientras el niño reciba leche materna... ...las alergias... Se alejan. Así es. Porque si recibe las fórmulas muy temprano, parece que su aparato todavía del niño no está desarrollado para soportar cosas extrañas. Entonces no pasa nada si estás dos seis horas, ocho horas de hambre el niño. No pasa nada. Uh -huh. A ver, ¿qué sí, en realidad, tu eh, además es, fue muy buena experiencia la de México. Fue en pues el México terremoto encontraron del, niños de del recién 1985 en el terremoto, y bebés que, que los lamentablemente se derrumbaron los hospitales y estaban pegados al seno de la mamá uh -huh. y sobrevivieron simplemente lactando de la mamá gotitas, porque esto es bien importante, el estómago de los bebitos uh -huh. es pequeñito, es como una canica, como una bolita de las que juegan los niños... Este, ese es el tamaño. Ese es el tamaño, se llena con unas Ay, cuantas gotitas de leche. La mamá dice, es que no tengo mucha leche. Es que no necesita no mucha necesito, leche. Necesita gotas nada más de, de calostro. Así es. Y que, por cierto, el calostro... Y está ahí. Por cierto, que el calostro tiene además más contenido calórico. Tiene más grasita. O sea que menos en menos volumen hay más calorías. De forma tal que no hay que desesperarse por si tengo o no tengo leche. Precisamente, en el caso de Mónica, eh, su bebé no pudo tener leche materna exclusiva... Y eso es cierto, si es un factor predisponente... Observen, los niños que toman leches fórmulas más temprano, muy temprano... Mire, la señora nos ha descrito un tema de alergia. A los dos años urticaria, ¿ya? Luego escosor uh -huh. de los ojos. Uh -huh. Y luego ya viene el problema respiratorio. Sí, es y un sigue. niño sigue, y sigue, y sigue. Así es, un niño atópico, ha hecho dermatitis atópica, ha hecho urticaria, ha hecho asma... Y ella misma se ha identificado... Ella se ha dado cuenta. Así es. Las madres son mejor que los médicos. Que lamentablemente no benefició, y, y lo hace a, a raíz de las preguntas que le hace su médico. Dice, ¿por qué me pregunta tanto de ese momento? Si tomó leche materna, materna o no. exclusiva o no. Porque es un tema protector. La leche humana es protectora, por ejemplo, para ese tema de las alergias. Capital. Y lamentablemente... Cuando nosotros decimos, sí, pero sí le, la mamá dice, sí le estoy dando, pero le complemento. Ajá. yo ahí mezclando. Tengo, ahí yo tengo una mala noticia. Cuando mezclamos la leche humana con una fórmula, perdemos todos los beneficios de la leche humana. Así, digamos, le estoy dando este, varias ¿Solamente veces. Solamente un poquito. Decir, solo un poquito de fórmula. Lamentablemente perdemos. Y esto tiene que ver con el tipo de bacterias, por ejemplo, que se producen en el intestino a raíz de la leche humana que es diferente y que tienen esas bacterias actúan contra la respuesta inmunológica por ejemplo para ver si hacemos alergia o no uh -huh. no solamente en el metabolismo sino también en los pulmones etcétera y depende por lo tanto de qué se alimente ese bebé cuando nace y la leche humana se ha visto que sí tiene efectos beneficiosos en algo que se llama microbiota uh -huh. micro, que antes nosotros decíamos solamente la flora intestinal la flora, no. ¿Qué y ahora es hay? Tiene un montón de efectos. Y el, el intestino es un cerebro. Es el cerebro. Tenemos un cerebro. Es cierto. Es el cerebro más bajo el, el intestinal. Es un cerebro. El corazón es otro cerebro. Tenemos tres cerebros. Nacemos con más bacterias que con células. Ajá. Ajá. O sea, Así es fácil. Y dejemos de echarle <risa> la culpa que las bacterias nos enferman. Así es. Andamos los médicos en una locura. Nos enfermó las bacterias. No es cierto. Las bacterias estuvieron antes que el ser humano en el planeta. Cuidado. Si nos hubieran querido comer las bacterias, nos hubieran almorzado hace tiempo. Vivimos en una convivencia maravillosa entre bacterias y nosotros. Nos necesitamos ambos. Así es. nos necesitamos. Es ambos. correcto. Vamos a contestarle a la señora, a la primera señora, María Elena, que nos habló de este niño que nació en Rusia... Con sí, neumonía. Con, y, que, y aparentemente tenía un buen peso, o sea, no es un niño... O muy sea, es grande. un niño que viene bien, pero se aspira el, se el, aspira. el líquido amniótico Así es. En <coughs> el eh... momento que iba a llorar, en el momento que iba a respirar... ...y tragó, no, aspiró hacia los pulmones. Ese. Ella nos hace notar <coughs> que su bebé aparentemente nació después de las 40 semanas. Ah, sí. Ya, un niño que pos... ¿Cómo se llama? Pos maduro. Post -maduro, post -maduro. Es cierto que ver con pelos, con barbitas, con claro, la, la piel, las uñas largas... O sea, así es. Hay niños que nacen con dientes. Así también. ¿He visto niños con dientes? Sí. Hay niños que nacen con ¿Eso dientes. ¿Eso significa que se han pasado de madurez, doctor? No, necesariamente no. Pero sí el, eh, eh, algunas características de la piel... A veces nacen hasta arrugaditos. Arrugaditos ya, como viejitos. Como sí. viejitos. Ajá. Y es que se han pasado un poquito del tiempo. Ya. Eh, ¿Es malo pasarse este tiempo? Claro. No ¿Cuánto es bueno? tiempo hay que pasarse? Eh, eh, máximo. Generalmente los ginecólogos tratan de terminar el embarazo en la semana 40, Ajá. que son exactamente los nueve meses, y a veces se dan chance hasta dos semanas más. Ajá. Pero la verdad es que cada vez se acorta más el tiempo. Uno ve, los ginecólogos ya no quieren. Esperar tanto, porque uh -huh. sí es cierto que se Iba, pone el riesgo el bebé. Y van a la cesárea. Porque existe un mecanismo que cuando un bebé va llegando al final del embarazo, uh -huh. va cambiando su circulación, que al final era dependiente solamente de la mamá, y como que viene la necesidad de respirar, y pudiera ser que empiece a respirar estando dentro del vientre de la mamá, y por eso aspiran líquido amniótico, el líquido o sea, ya tiene ganas de respirar. Es, o sea, ya le tocó respirar. respirar. Es un tema de la naturaleza de otra vez. Hay gente que dice, mi niño habló adentro. Es imposible que hable adentro, ¿no? Es, claro, no pueden hablar, pero sí pero se comunican. Pero hacen comunica. movimientos. Así es, tratando de comunicarse. Y, lo, y el tipo de movimientos uh -huh. son diferentes de acuerdo a lo que vayan sintiendo. Claro. Uh -huh. Hace muchos años decíamos que un bebé recién nacido no veía, no oía, no, no entendía. No, no, no. Ahora... Sabemos todo lo contrario. Las células, una célula que usted no la puede ver con el ojo humano, tiene cerebro, tiene grava, tiene memoria celular. Cuando una, una mamá me lleva y un papá me llevan a su bebé en la primera semana, lo estamos examinando y yo lo estimulo de alguna manera para buscar contacto visual, etcétera, Y el bebé responde con sonrisas o con movimientos. La mamá, el papá me dice: Doctor, sí, sí. ve. Claro. Todavía hay personas que piensan ¿Qué? que no ven Ajá. No, no, no, o que no Los escuchan. niños dentro de la barriga está, La gente cree que no, que los niños no, no lo captan Conscientemente Pero el inconsciente, que es el jefe El inconsciente está grabando todo Está tomando fotos de todo Cuidado, ni hable cosas malas Al lado de un niño recién nacido <risa> Ni cuando está en la barriga 8.47, volvemos, pasó el doctor Rubio Aquí en Buena Salud 8 de la mañana con 49 minutos, 8.49. Qué, qué agradable está esto, conversar con el doctor Salinas aquí. Qué interesante todo Mira este mundo que viven los papás jovencitos y que nosotros los médicos ni nos damos cuenta, están ellos en una tensión increíble. 8.50, vamos a recibir la siguiente llamada. Buenos días. Hola. Hola. Hola, buenos días. Hola señora, ¿cuál es su nombre y de dónde me llama? Diana de Villa Salvador. Diana de Villa Salvador, muy bien. Diana, ¿cuál es su consulta para el doctor Salinas? Bueno, mire, eh, le comento en realidad mi bebé tiene cuatro meses y medio. Uh -huh. Ella nació prematura a las 36 semanas por una ruptura prematura de membrana y mi parto fue bastante complicado y prolongado. Parto porque... vaginal. Parto vaginal, sí. Uh -huh. Casi eh, 24 horas. Un poco más. 24 horas de trabajo de parto para una niña prematura. Ven ve, ve lo que no ando de acuerdo yo, doctor. ¿Me entiende? Yo no sé sí, si en realidad. Sus... Eh, bueno, sí hubo bastante. Además que hubo un tema de violencia de parte del personal que me atendió. Uh -huh. eh, bastante hubo una vigencia ¿no? Ya. ¿Y bueno Capital. el parto? Eh, Perdón. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo nació su niña? Cuando Desde nació... Ella y nació... Con, justo ahora que escuchaba ese momento, ella nació con uno de Abgar. ¿Cuánto de um, Abgar tuvo? Uno, uno. uno de Abgar. Fíjese, uno para tener Abgar. uno de Abgar. Quédese ahí, quédese ahí, Diana, porque este tema que usted me acaba de, de hablar es tan importante. Vamos a repetir para la gente que recién se conecta con nosotros. Apgar, A... Ah. P de Perú, G de gato, A de Asia y R de rubio. Ya está. Apgar, esta palabra Apgar, ¿qué significa cada letra? ¿Qué significa doctor? Bueno, ah, es el nombre de una enfermera así se apellidaba. Ah, la enfermera se apellidaba, mira, primera vez que lo sé. <risa> esta enfermera con gran criterio comenzó a ponerle puntaje del 1 <risa> al 3, ¿no? Del 1 al 3, del 1 al 2. Del 1 al 2. 0, 1 o 2. O sea, si el niño no llora al minuto, 0. Si llora al minuto, uno. Si el niño está pálido... Cero. Eh, dentro del minuto, cero. Si el niño no se mueve, no hay movimiento, cero. Entonces, el niño... mire, Esta señora tuvo su niña con uno. ¿Sabe cuál es el puntaje óptimo? Diez. Con nueve usted está perfecto. Ya con diez llega Ministro de Salud. ¿Me entiende? Pero con uno de aguard. Quiere decir que esta niña, además de prematura, ruptura de placenta... Placenta, rotura de aguas 24 horas, trabajo de parto 24 horas, y nace con uno. Quiere decir que esta niña al minuto estaba... Así es, seguramente estaba absolutamente flácida. Pero, lo in... claro, estaba flácida, no, no lloró, no respiró. Debe haber estado moradita. Probablemente el uno solamente se refiere a que no, no estaba en paro cardíaco. Que estaba viva. Claro. Que había algunos signos de vida. Tenía algunos latidos probablemente. Ya, probablemente en el minuto dos o tres ya recupera... Varias eso, funciones. Es, es importante el Abgar. ¿cuánto? Tiene Tenía usted uno, ¿cuánto? ¿Qué más tuvo? El, el, usted Abgar 1 al minuto. ¿Tiene usted el siguiente Abgar a los 3 minutos o a los 5 sí, minutos? Uno. Sí, a los 5 minutos su Abgar puede 8. 8 a los 5 minutos. Bien, señora, la felicito por tener ese dato. A los 5 minutos, 8. Ya recuperó, el, el, el, pero cuidado, el cerebro. Solo te espera tres minutos a cuatro minutos sin oxígeno. ¿Cuántos millones de neuronas, de células cerebrales, se puede morir en ese minuto? En, ese, en esos minutos. O sea, un cerebro no puede dejar de, de recibir oxígeno más de tres minutos. Claro. Y a partir de ahí... El, el tema es, claro, en, en, ante la asfixia. Porque a la, por a la asfixia. Es, ajá, aquí hay una asfixia. Aquí el problema es que... Si bien es cierto, nosotros sabemos que el cerebro del bebé... ...las neuronas uh -huh. del bebé son mucho más tolerantes a la hipoxia... Uh -huh. ...a la falta de bueno. oxigenación... ...que pueden inclusive llegar hasta 8 minutos de hasta tolerancia. Minutos. Lo que no sabemos es desde qué momento estaba con asfixia... ...porque nosotros contamos desde el momento que nace... ...pero es probable que minutos antes también haya tenido asfixia. Claro. Y esos son los que a veces... ...por eso cuando nace un bebé así... ...suponemos que tiene más minutos... Y enseguida empezamos Perfecto. la reanimación. Pero vamos a preguntarle a la señora Diana para que nos siga describiendo cómo está la niña hoy. ¿Cómo lo ven en él? ¿Vamos a un corte? ¿Aquí termina? No entendí nada. ¿No? ¿Vamos? ¿Vamos a un corte brevísimo? No, vamos terminando el tema. Tenemos una llamada. Que corta la llamada? Ah, se fue la llamada. Hoy no está Diana, no está Diana. Muy bien. Entonces, probablemente esta niña en este momento... ¿qué Pena que Diana, a ver si se conecta Diana, para que nos, nos diga cómo está la niña y ha pasado cuatro meses naciendo con estas características, probablemente... Claro, ella, esa bebé de 36 semanas, es decir, fue pretérmino. Primero que Diana. recién está completando sus nueve meses. Así es, le faltó. Hace, hace un mes que ha completado sus nueve meses. Así es. El Abgar 1 al nacer nos indica que estuvo en aficia perinatal, así le uh -huh. llamamos, y que por lo tanto se convierte en un bebé de alto riesgo. Y necesita seguimiento, observación permanente, por lo menos durante el primer año de vida, por lo menos. Y, oj y ojalá un poquito más, uh -huh. porque tenemos que estar atentos de cómo se está desarrollando, no solamente cómo crece, cómo gana peso y talla, sino cómo va adquiriendo habilidades, cómo va su tono muscular, hace contacto visual, nos reconoce, se sonríe, qué cosas se está haciendo de acuerdo a cada mes de edad. Y eso es algo que tiene que evaluarse, que se llama el neurodesarrollo. Uh -huh. Antes solamente evaluábamos cuándo sostenía la cabeza, cuándo se sentaba, cuándo gateaba, cuándo caminaba. Muy era, no, Muy largo. Muy muy, muy, muy, muy, muy. muy Ahora global. hay que ver otra cosa. Cómo socializa. Es fina, ¿no? Más fina. Pero los pediatras lo hacen, y ahora los nuevos pediatras lo hacen mejor. Teóricamente, todavía. ¿cómo estará esta niña con estas características? Así es. Eh, lamentablemente pudiera tener Algunas eh, deficiencias. alguna deficiencias que hay que detectar porque Ojalá, a ver también si se, se comunica tratar. Diana de nuevo con nosotros para que nos cuente porque el ejemplo que nos ha contado ella es para que las mamás los padres los tengan en cuenta y hagan las exigencias que corresponden en los centros de salud en las clínicas o en los hospitales es decir tenemos que darle una apertura a la familia a los padres sí sí nosotros lo, lo, lo, lo, los médicos hemos transitado por un espacio bastante cómodo sacarlos a ellos alejarlos el padre tiene padre que estar conviviendo ahí, es el que más te va a exigir calidad de atención. Sí, tiene que haber. ¿Qué una... mejor que el padre que te exija tiene calidad de atención. Tiene que haber una comunicación mucho más horizontal. Uh -huh. eh, aquello del médico como el ser. Él sabe lo todo no no, todo, ¿no? no, Eso ya, ya, ya. Eso es una parte historia. De la historia. Así Exacto. Es. Hoy ya tenemos que conversar con el papá y, sobre todo, hacerle entender en palabras fáciles lo que está ocurriendo. Correcto. Tampoco hay que abusar de los términos no, no, no, que los marean. Eso es una forma de esconderse. Así muy bien la información. Vamos a recibir otra llamada. Buenos días, buenos días. Hola, Alo, buenos días. Buenos días, señora. ¿Qué? ¿Su nombre? María. María. Muy bien. María, sí, doctor, ¿cuál es su pregunta para el doctor Salinas? Mire, yo también tengo un bebé prematuro. Nació a 34 semanas. Nació el 29 de diciembre. Uh -huh. Y escuchando este tema de la leche materna, la fórmula... Eh, cuando le dieron de alta él me recomendaron que le complemente con fórmula, entonces este, le doy pecho, pero también le estoy complementando con fórmula. Yo quería saber si le estoy ocasionando algún daño. Pero primero cuéntenos cómo está este niño de 34 semanas que nació en diciembre. Recién está en 30, y, recién está llegando a las 38 semanas. Sí, hace poquito. Sí. O sea, ni siquiera todavía completa sus nueve meses. ¿Cómo no. lo? ¿Es su primer bebé? No, es el tercero. Tercer bebé, nació por parto vaginal. No, por cesárea. Por cesárea. ¿O qué pasó? ¿Por qué? Eh, eh, o sea, sí, comenzó el parto, se rompió la, se me desprendió la placenta y comencé a sangrar. Se desprendió y era una urgencia. Eso sí que Así era una urgencia. Sí, ni hablar. Muy bien. ¿Usted se acuerda el el APGAR que tuvo su niño al nacer? No. Nunca no, le dieron no, ese dato. Estoy, no, recién ¿Cómo, ¿Cómo no les estoy dan estudiando. ese dato? Debe ser Pero parte de la ficha. Este, el DNI debe llevar el APGAR. Ya sabemos cuando, qué ciudadano vamos a tener Claro, mm -hmm. sí cuando nació Él al momento lloró bueno, Estuvo activo Señora o sea, no, María ¿Cómo nota usted a su niño Ya después de un mes de nacido? Casi o sea, menos, ¿no? Él, Casi un mes él de, es activo uh -huh. eh, Succiona bien el pecho uh -huh. no Y de todas maneras Yo lo estoy complementando con la fórmula Lo que sí es que se me queja bastante Porque se llena de gases Uh -huh. Ahí Me permite algunos sí, comentarios sí. ahí el, el, la pregunta de María eh, Lo primero es que eh, eh, su bebé, de todas maneras por las semanas de gestación Porque fue pre pre prematuro, prematuro, requiere una vigilancia estricta durante todo el primer año de vida Porque se considera un bebé de riesgo Así que no deje de llevarlo a sus controles para ver su neurodesarrollo Un segundo punto es que todavía está a tiempo de utilizar solamente leche humana. En muchos hospitales, en muchas instituciones, tenemos consultores de lactancia materna, consultoras, que le van a ayudar a que vuelva a darle a leche. solamente leche de la mamá. Uh -huh. Y sería muy bueno para que elimine la fórmula infantil, probablemente no lo va a necesitar. Y lo tercero es que, eh, de todas maneras, eh, su bebé... Debe, con, debe, bueno, eso ya lo dije al principio, debe continuar su control porque si sí hay cosas que podemos hacer si es que detectáramos algo que no se está desarrollando correctamente. Tenemos hoy por hoy muchas posibilidades de estimular el desarrollo neurológico de los niños. Claro, ahí ahora. Hay una doctora, entre a la página, entre en la internet, hay una doctora Tetita, hay una médico pediatra, que mm. es la doctora Tetita. La doctora eh, Sotillo. La doctora Sotillo, extraordinaria. Tiene muchas fórmulas y trucos para que vuelva usted a tener leche. Sí es posible tener la leche que quiere. Así es. Claro. Y nosotros... Pero eh, si ella sigue usando la fórmula, va a evitar tener es. ella su propia leche. Eh, tal vez puedo comentar brevemente, yo trabajo en una institución privada inclusive, uh -huh. eh, donde somos los primeros y únicos certificados por el Ministerio de Salud en lactancia materna exclusiva. ¡Qué maravilla! Y todos nuestros bebés... ¿Dónde está esa institución privada? En la clínica internacional. En la clínica internacional. Ajá. Y todos los bebés reciben leche, leche no. de la mamá. No usamos fórmulas infantiles. Mientras más leche materna le dé a su niño, menos alergias. Mientras más temprano, si usted más temprano le da fórmulas, más alergias. Más alergias. Y lo mismo, cuando los niños llegan a, a seis meses, corrígeme por favor, porque se fue la palabra de un pediatra aquí, no necesitas a los seis meses, al siguiente día, de darle la comida. Si el niño se está desarrollando y soportando bien con su leche materna, te puedes ir un mes más. Mientras más te alejes de las comidas, inclusive que tienes tantos preservantes ahora, es darle la oportunidad que el, el sistema antialérgico del niño, el sistema de, de, de este sistema de control interno que tiene el niño sobre las cosas eh, eh, extrañas, el, el, el, este sistema tiene que madurar bien pues. Sí, de hecho, la leche humana exclusiva los primeros seis meses de vida es uh -huh. fundamental. Eh, normalmente empezamos la alimentación a los seis meses. Y no tienen por qué suspender la leche de la mamá, claro. que puede Sigue continuar hasta el año, hasta los dos años. Sin que vaya complementando. Así es. Que vaya Porque ya después los alimentos son los que forman parte importante. Doctor Salinas, siempre nos queda corto el tiempo con usted. <risa> muchas gracias por no, tremendos placer, consejos. Como es como un siempre. placer tenerlo acá, como siempre. Un placer, como siempre, y saludos a toda la, la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. 9 de la mañana con dos minutos. <risa> Vamos a un corte brevísimo. Soy el doctor Rubio. Aquí estamos en buena salud en Radio Capital, la radio de Lima. Volvemos.